Vamos ahora con una mesa redonda que va, os voy presentando a cada una de las personas que van a, van a intervenir en la mesa redonda. La primera es Rocío Pillado, que es de Adara Ventures. Luego tenemos a Ignacio Larru, que es de CAFAN. Y a Pedro Torrecillas, de Kibo Ventures. ¿vale? Y todo esto va a estar eh, liderado o llevado por Javi Santana, que es excarto, y ahora es fulano en BBVA o al menos así es como se define en LinkedIn, pero es un crack de la leche. Aparte, además de ser apasionado de los coches potentes, bueno, le vais a conocer ahora. Eh... Vamos allá, podéis subir un aplauso para todos los ponentes de la mesa redonda. Necesito todos los micros aquí. Espera, os dejamos aquí micro. Para que cantéis un poquito. Gracias. Escúchame, si hay tres, es suficiente. Yo no tengo nada que decir, la verdad. Tienes que presentarte, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Estáis? Bien. Bueno, vamos a. joder ¿qué ganas tenía yo de encontrarme ya con esta gente? Que son los Venture Capital. Eh... Vaya presentación que me has hecho, tío, ¿sabes? Tienes que haber invertido tiempo en esta gente y después... No, no, se van a presentar ellos. Yo les he dicho, digo, mejor os presentáis vosotros, digo, porque aparte de que no os conozco de nada, también eh, es interesante por el hecho de que se puedan vender, ¿sabes? Porque si no yo les voy a vender muy mal, ¿vale? Entonces, que se presenten ellos mejor, ¿vale? Bueno, vamos a hablar, hemos preparado unas... Aunque, aunque no lo penséis esto está preparado, ¿vale? Ahí Hemos hablado de qué preguntas vamos a preguntar, cuál no vamos a preguntar, todo esto está pactado. Eh, esto es un poco. Vamos a hablar un poco de la perspectiva de, de producto, la perspectiva de, desde el venture capital de, de producto. Que uh, yo también estoy intrigado. Si es esa es la verdad. Y bueno, eh, en principio. El planteamiento que habíamos hecho es, eh, se presentan, os venden su libro y todo, este, y todo este rollo, y luego a partir de ahí empezamos a hablar un poco de, vamos haciendo diferentes preguntas sobre las diferentes fases en las cuales un Venture Capital está eh, involucrado en una, eh, en una startup de, de producto, ¿no? desde el momento previo a la inversión, es decir, qué, qué tipos de productos interesan o no interesan o están interesados y demás… Eh, de hecho, el otro día estaba en una reunión de, de inversores y me preguntaron cuál era mi perfil de inversión. Pues eh, <risa> ese sería, una buena, ese sería una buena, un, punto, un buen punto de partida. Y luego eh, seguir un poco viendo cómo de involucrado está un inversor una vez, eh, digamos, ya en la Due Diligence, cuando ya, ya realmente está interesado en invertir, y luego en la fase posterior, ya cuando has invertido, que es la fase más importante desde mi punto de vista y la que, la que desde mi punto de vista menos se trabaja. Pero bueno, yo creo que si queréis eh, presentaros y, y demás, empezar quien queráis. Venga. Perfecto, empiezo yo. Eh, bueno, yo me llamo Rocío, eh, llevo cinco años como parte del equipo de inversión de, de Adara. Nosotros nos centramos en inversiones puramente en tecnología dirigida a la empresa. En, en productos sobre todo donde hay innovación en el producto y no tanto en el modelo de negocio. En etapas SID y Series A, es decir, empresas desde con, que tienen dos empleados hasta empresas que tienen 20, 30 o 40. Eh, inversión máxima en el primer ticket, 2 millones. Y en el equipo, ya que invertimos solo en tecnología, eh, pues el equipo de inversión está formado un 90% por ingenieros. Eh, por mi parte, soy ingeniera informática, estuve trabajando como ingeniera 6 pues, años o 7. Eh, hice parte de producto también. Y luego ya me pasé, hice, bueno, estudié eh, un MBA y ya me pasé al lado de inversiones donde pues tengo el placer de trabajar con un montón de ingenieros que hacen un montón de productos innovadores en muchas industrias diferentes y que es bastante más divertido que dedicarse a una sola cosa, tengo que decir. Eh, pero bueno, nada más. Dale, Pedro. Eh, hola, ¿se escucha? Vale. Eh, yo soy Pedro Torrecillas, yo vengo de Equivo, allí tengo un papel diferente, la verdad, al de... Los dos colegas que hay aquí hoy, porque yo soy una figura que se llama Operating Partners y es que parcialmente eh, dedico parte del tiempo a ayudar muy enfocado a producto. O sea, yo no estoy, por ejemplo, eh, yo no soy parte del equipo de inversión, aunque sí estoy en las reuniones de, de Dealflow y estoy muy enfocado a producto. Hago este disclaimer para que no hagáis preguntas financieras muy difíciles y nos centremos en producto que yo puedo contestar. En realidad, lo que quiere decir es que no le pidáis dinero. lo que está queriendo decir. <risa> también, también. Y, y en Kibo, básicamente tocamos empresas de, de un montón de sectores diferentes. Eh, por ejemplo, estamos en una, en una, ¿cómo era? una de mapas ahí. ¿Cómo es? En Carto, en Carto, <risa> ¿no, de, de inteligencia de localización. Eh, también estamos en Yopantalen, en o sea, empresas como ya internacionales bastante grandes. Eh, y luego empresas más, más jóvenes, eh, con equipos también más jóvenes como 21 Button o BP. Son de empresas también eh, de las que estamos muy orgullosos. ¿Y poco más? ¿Te toca? Eh, bueno, pues eh, yo soy Ignacio, Ignacio Larru. Eh, figuro oficialmente como director financiero de, de Cafand. Eh, algunos de vosotros me habéis escuchado en, en algún podcast. Eh, Cafant es un fondo pues, muy parecido a, a los fondos que, que, que hoy estamos aquí representados, que invierte en pues, lo típico, City y Series A, eh, pues no tenemos dinero para más. Entonces, eh, SEED y Series A de empresas tecnológicas. Eh, yo llevo poco en el Venture Capital porque eh, mi, mi background es, es de banca de inversión, aunque yo también soy ingeniero, y, y, y una de las cosas que me ha sorprendido mucho es que muchísimas veces damos nuestro perfil y, y tal. Yo diría, en Cafant ahora os, va os vamos a explicar Cuáles son nuestros principios de inversión, pero si nos no gustan, tenemos otros. O sea, que realmente la sensación que tengo yo es que muchas veces intentamos cuadrar, oye, pues no, modelos de negocio, tal. Si luego viene un proyecto que te gusta y que es capaz de explicar, somos mucho más benevolentes a la hora. O sea, es una manera muy, muy elegante de decir. Que le damos un poco a, a todo, ¿no? Eh, ¿no? tanto, por ejemplo, pues no, no tenemos un sesgo muy. Solo productos de datos, o solo productos, o solo innovación en producto, en modelo de negocio. Nosotros un poco eh, nos gustan. ¿Qué nos gustan? Y por eso cuando nos, nos propusieron la charla me gustó mucho. Eh, lo que sí que suelen tener en común las compañías nuestras es datos, tecnología. Y UX. Y si juntas esas tres cosas, pues en un diagrama de Venn, pues te sale producto. ¿no? Entonces, eh, por ahí solemos, solemos siempre tener un ángulo, un ángulo común. Eh, y aunque soy director financiero, también a mí, por favor, no me hagáis las preguntas financieras difíciles, que, que tampoco me las sé. De hecho, me alegro de que hayas terminado por ahí. Sigamos sí, por ahí un poco. Es, pero claro, Gracias. la gente cuando... La gente cuando eh, Joder, tú ves eh, Silicon Valley y la serie o cualquier otro, y parece que tú vas por Silicon Valley o vas por aquí por Google Campus también, Campus Madrid, perdón, eh, parece que te vas soltando los billetes, te tiran los billetes a la cara los inversores. La realidad no es esa, la realidad es que los inversores obviamente no son gente tonta, mira, y obviamente no va a poner, tu, no va a poner su dinero en un sitio que eh, no merece la pena, no, no van a ponerlo, por ejemplo, en algo como Snapchat o algo así, ¿no? Entonces, eh, ¿qué buscáis a la hora de...? qué buscas, en un producto eh, a la hora de invertir. Claro, porque vosotros ahora vais a decir: no, lo que miramos es que los emprendedores, no sé qué, vale, pero bueno, vale, pero ¿y el producto que buscáis? ¿Qué tipo de producto? Eh, más B2C, más B2B, bueno, algunos ya lo habéis dicho. Eh, joder, has dicho: tecnología UX y no sé qué. Claro, claro, no has fastidiado. Bueno, ¿qué buscáis? Ya empieza tú ya que has terminado. Sí, bueno, principalmente no, no soltamos los billetes porque una de las cosas que aprendí yo es, es que los billetes no son nuestros. Quiero decir que muchas veces la gente piensa que es nuestro, que es nuestro dinero. Nosotros también tenemos jefes que se llaman el PIS, eh, inversores, que nos han dado el dinero para un, una serie concreta de inversiones. Es decir, desgraciadamente, eh, aunque a mí me guste un proyecto, si no cumple los requisitos para los que me han dado el dinero en el fondo, yo no puedo invertir. Por ejemplo, a mí me puede encantar un restaurante. Pero un restaurante no es un modelo de venture y mis inversores no me han dado el dinero para que yo invierta en modelos de ese estilo. Entonces, muchísimas veces la primera característica que busco eh, en un producto es que sea un producto eh, venturizable, ¿no? o que sea un producto que pueda tener la, el tipo de retornos que me van a pedir mis inversores, porque si no, eh, no hay fondo 2 o fondo 3 o el fondo que sea. ¿no? Entonces, la, eso por un lado. Y luego, desde un punto de vista de producto, y aquí voy a aprovechar que soy el primero para, para soltar las frases así de 0,60, eh, como son... Pues que cumpla, ¿no? Que solucione un problema, ¿no? Eh, que, pero a mí, más, más que solucione un problema, me gusta, eh, y, en, y en K, por ejemplo, productos completos. Eh, tenemos muy mala experiencia con productos que sean solo una feature ¿no? y no una solución. Entonces, eh, una de las primeras cosas que cuando estamos hablando de un producto es, oye, ¿esto es un producto completo o esto es un trocito de una, de una solución mucho más compleja? Y Pon un ejemplo de un producto completo versus… No tiene por qué ser un, algo real. Puedes inventártelo, para que entendamos. No, eh, por ejemplo, eh, nosotros, además, es un, una inversión que, que tenemos en común, eh, una solución que te permita gestionar tus facturas, ¿no? pero que te permita gestionar tus facturas de principio a fin, versus una solución que te permita solo eh, integrarte con el ERP o solo re hacer el pago, pero no la contabilidad. Eh, eso es a lo que me refería cuando decías producto completo versus una feature. No sé si queréis añadir algo más. O sea, yo si no, puedo seguir hablando, ¿eh? <risa> eh, Yo creo que hay un tema muy interesante aquí cuando hablas de, de producto, más allá de... me ha encantado lo de la frase de 060. Eh, y es básicamente no solo el producto como es ahora, sino lo que está valorando también, si entiende el producto como el producto extendido, o sea, no solo como el activo digital que la gente usa para solucionar un problema, sino que incluyes a... A diseño, a business intelligence, a cuáles son los procesos que soportan internamente en la compañía que ese producto funcione. No solo te tienes que fijar en el producto que hay ahora, sino que te tienes que fijar en la capacidad que tiene la compañía para ser un producto distinto dentro de 12 meses. Porque en realidad, aunque estoy de acuerdo que hay que invertir en, en producto y no en features, no estás invirtiendo en un producto completo estás invirtiendo en, en, un, en algo, en el potencial que tiene eso, en convertirse en otra cosa. ¿Qué quiero decir con eso? Que no solo que hay que fijarse en el producto, lo entiendas como lo entiendas, que es otra pregunta creo, de las que tenías preparadas, que es el producto, sino también en el potencial que tiene ese producto de transformarse y de convertirse a seis meses, a 12, a 18, como quieras verlo. Rocío, que miréis vosotros? Sí, yo para completar, eh, me saltaré todo el tema del equipo, etcétera No, no que es muy importante, jajaja. pero hablando sobre todo de producto, eh, nosotros lo que vemos, y lo que más nos importa, es la visión. O sea, es decir, que el, el, los emprendedores o el equipo tengan muy claro dónde quiere llegar, dónde quiere estar dentro de cinco años. O sea, que se imagine, el, no lo sé si es una empresa que está solucionando un problema de transporte, que se imagine ¿no? el Ferrari allí, al fondo, tal. Eso sí, hoy empiezo con el patinete, ¿no? Pero en unos años tengo que llegar allí. Y eso para nosotros es fundamental, porque al final, eh, como decía Pedro, tú empiezas invirtiendo en funcionalidades, al final. O sea, no quieres que sea una funcionalidad, pero son detallitos pequeños que son importantes para alguien y que solucionan algo específico en ese momento, pero lo que quieres es ver que hay una visión grande, un, un objetivo importante y que cubre un mercado grande, etcétera para bueno que tenga las cualidades, como decía aquí Ignacio, de, de poder ser invertible, ¿no? que también pues, tiene que ser un proyecto con, con mucha ambición. Y un tema ahí, porque, claro, vamos a bajarlo un poco a, a algo más terrenal. Tengo entendido que algunas algunos venture capital realmente no empiezan a hablar con el con el digamos, con, con la persona con el emprendedor si no tiene un nivel de facturación eh, mínimo o un, un mínimo de clientes o algo así para, para empezar a hablar no sé si es no sé si tiene sentido yo desde mi punto de vista para mí tiene todo el sentido pero claro yo no tengo dinero o sea que me da igual en eso es lo que hablábamos, que depende de la fase. Al final, si tú haces una inversión muy si, tú puedes, y bueno, en el caso de Victoriano, que estaba antes, que es una participada nuestra, cuando nosotros le vimos la primera vez, pues tenía una facturación residual. Entonces, ¿es un requisito? No. Para mí, y bajándolo a lo terrenal respecto, yo siempre evalúo los productos un poco como las bandas de música. Que por lo menos tengan vocación artística, ¿no? Es decir, que, que por lo menos eh, no, no, no digan, oye, que hay que hacer, que hacer no sean Enrique Iglesias, ¿no? Oye, ahora que se lleva esto, pues, pues lo hacemos. ¿no? Que tengan un, una vocación desde el punto de vista del producto y por eso, por ejemplo, muchísimas veces en, en la due diligence inicial, que como decía Pedro, es que en la due diligence inicial pasa un poco como cuando lo hemos hablado, si quieres ver el código fuente. Es que yo no sé si quiero que el código fuente sea bueno o malo. Porque si es muy sit y el código fuente se puede comer en él, es que has perdido el tiempo, ¿no? porque lo vas a rehacer. Y si es muy, muy malo, pues tampoco sé yo si es... Entonces, nunca sabes qué, qué grado de madurez quieres ver. Con los productos pasa un poco lo parecido, que era un poco lo que decía Pedro. ¿eh? ¿Hasta qué punto yo quiero ver el producto completo hoy? ¿O quiero estoy invirtiendo en futuro? Pero claro, si, ya, pues, si está ya hecho, pues ya no hay futuro. Si, y, y tengo que tener algo para invertir. no Entonces, en ese equilibrio, por lo menos... Desde el punto de vista de producto, que exista la voluntad. Por eso, muchas, muchas veces en la due diligence, en etapas muy seed, eh, haces preguntas del estilo, pues eso, oye, ¿qué, qué, qué has validado? ¿No? Andando en la charla que había antes, ¿qué has validado? ¿Cómo lo validas? ¿Quién elige las features? ¿No? Y si la respuesta es, pues yo, porque soy el, el CEO... pues bueno, o, o, Hay eh, muchas veces que es más el tipo de respuesta a las preguntas que la respuesta en sí. Cuando os dicen lo de Henry Ford, ¿qué, qué hacéis? Exacto, bueno, pues habitualmente yo me levanto y salgo corriendo. Ya cuando empieza pido el cabify. Nosotros, eh, te he saltado, ahora te dejo hablar, no te preocupes. Eh, invertimos en empresas con revenues, en revenue nos da un poco lo mismo. O sea, lo que vemos es que ahí haya ya algo diferencial. O sea, por ejemplo, en una participada nuestra en Playgiga, que hace un tema de streaming de videojuegos. Cuando invertimos allí tenían únicamente la tecnología, es decir, una tecnología que hacía streaming eh, muy poquita latencia, muy buena calidad, etcétera, pero no había producto ni vendían a nadie todavía, ¿no? y Entonces de ahí salió, pues oye, a quién vamos a venderlo, cómo vamos a diseñar un producto alrededor de esa tecnología había muchísimas opciones y bueno ya han pasado varios años y ya la empresa por supuesto factura, etcétera, pero el momento de la inversión simplemente era una tecnología muy chula que nos parecía que podía tener mucho mercado y ya está. Entonces, depende un poco de la etapa y de y del tipo de, de empresa. Pero pa parece, parece complejo el hecho de... Ese momento de ves la tecnología, la tecnología es muy buena, y todos conocemos ejemplos buenísimos de tecnología buenísima que se ha ido al garete. Eh, no había a poner ningún ejemplo. Y de productos muy buenos que se van al garete. Exactamente, pero como... Claro, ese momento de... Vale, creo que esta gente puede tener futuro, ¿cómo, cómo lo diferenciáis? Pero claro, es decir, qué buena es la tecnología, cómo mola... Y, pero ¿Dónde está la chispa esa? ¿En qué? Porque, bueno, imagino... Vale, seguramente miraréis el equipo, ¿vale? Pero, ¿qué más miráis? ¿En qué, en qué, en qué os basáis para decir? Aquí hay chispa. Lo, lo de la parte de facturar, de mirar productos... Volviendo un poco a la pregunta origen. mirar eh, productos que tengan facturación, al final, sobre todo, si tú has sido inversión, y uso esta palabra así como que yo tampoco la entiendo muy bien, pero bueno, eh, si estás en compañías de cierto tamaño, pues o estás cerca o tienes que haber pasado lo que llaman el Product Market Fit, ¿no? Esa cosa un poco esotérica que nadie se tiene muy claro qué es. Pero sí es cierto que si no está muy clara la definición, sí empieza a estar claro cuáles son las señales que te indican si hay un principio de Product Market Fit o no. Y la atracción, o sea, que la gente pague por lo que estás haciendo, es una buena señal. Entonces, claro, que haya revenues, al final, simplemente como indicador de un principio de Product Market Fit, eh, eh, es muy bueno sobre lo de elegir bien o mal, así muy rápido, eh, yo diría que los fondos en general, en general, eh, no en España, sino en el mundo, eh, elegimos bastante mal. O sea, eh, por regla, la mitad de las compañías se nos mueren, más o menos, y con, por muerta quiero decir pues, que se cierra o que no consigue llegar a facturar nunca o se queda así facturando mil euros al mes toda la vida y sobrevive. O sea, ese tipo de inversiones. Así que tenemos mal ojo, como quien dice, ¿no? O buen ojo, no sé, el vaso está medio, medio. Pero, digamos que si todos hubiéramos ver cuándo son los buenos productos, pues ahí estaríamos todos invirtiendo exactamente lo mismo. Y todas las carteras son diferentes. Invertiríamos solo en una? No, lo bueno es que tenemos la Sabíamos cuál es la lado? buena, sí. Estaríamos todos vez? en Spotify, en claro. Airbnb, fenomenal. Snapchat. Exacto. Exacto. Carto. Imaginemos que eh, ya veis, ha habido chispa, ha habido amor, dices, esto lo van a partir. Claro. Una cosa es lo que ves desde fuera, esto es como cuando eh, estás buscando, encuentras tu pareja, eh, o estás, dices, joder, creo que he ligado, y dices, los primeros meses, en mi caso décadas, muestras lo mejor de ti, ¿no? Y luego ya, bueno, pues te vas dejando un poco, ¿no? Pero, eh, claro, me imagino que en el momento de eh, que llega un emprendedor y diga, esta es mi startup y tal, todo te lo venda muy bien, pero tiene que llegar la hora de la verdad, tienes que ver qué hay ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es... ¿En qué partes os fijáis del, del producto a la, hora de, a la hora de inversión? Me imagino que os fijáis en un montón de cosas, pero específicamente de producto, aparte del equipo de producto, que ahí sí que me gustaría que entraseis un poco qué evaluáis sobre el equipo, eh, sobre la parte de producto, que en muchas ocasiones imagino que en empresas pequeñas ni siquiera hay equipo de producto, pero ¿qué os fijáis en cuanto, pues, en cuanto a código, eh, ese tipo de cosas? ¿Qué, qué, qué consideráis vosotros importante? Y, y que, sobre todo también que mires en las due diligence, claro. Nosotros, en, lo que decía, depende un poco de la etapa, pero en la etapa más, más inicial, eh, yo principalmente, que me ocupo de hacer las due diligence eh, técnicas y de producto, me, me preocupa mucho más el proceso, lo que hablábamos de la voluntad, es decir, existe un proceso ordenado de priori priorización de las features, quién las decide, cómo las decides, eh, por ejemplo, una pregunta que me encanta hacer, un poquito trampa, es, oye, ¿cuál es el backlog, no?, y de pronto dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Eh? No, no, yo voy a... Entonces, pues ya más o menos lo que te decía... Te responde, de, tenemos un trelo. Por ejemplo. ¿no? O, o dice, no, hoy no, no ha podido venir el de backend, ¿no? O cualquier cosa así, ¿no? Pues eh, es más el tipo de respuestas. Y, y porque no así, tú realmente lo que dices, muchísimas veces... El equipo de producto es el founder que no, que no programa ¿no? Entonces eh, y que no vende. ¿no? Entonces el, el tercero ahí pues, eh, le dicen, bueno, pues tú de, tú a producto. ¿no? Pero muchísimas veces no, no existe una organización de producto como tal. ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, en esa incluso en esas etapas iniciales, a mí, por ejemplo, lo que me encanta es que exista voluntad de crear. O sea, pues es que aún hay emprendedores hoy que no, no, no necesitamos departamento de producto. Dicen, oye, oye, eh". Eh, yo creo que sí. No, no, hombre, esto con ingeniería, ¿no? Ingeniería y tal. Eh, y y, y son, son ese tipo de cosas las que puede levantar, una, desde el punto de vista de producto, una bandera roja inicialmente. Eh, incluso, a mí nunca me ha pasado, afortunado o desgraciadamente, pero yo también sospecharía de llegar a una, de llegar a una compañía que son tres empleados y que tenga, no, estamos divididos en, en tribus, ¿no? Eh, yo pertenezco a seis tribus, el otro a otras tres, ¿no? Eh, Spotify, eh, Spotify ha hecho muchísimo daño con eso, te lo digo. Exacto, ¿no? y, y las series y tal, entonces, que aún no sabes… o Aquí tenemos el departamento UX y tal, y, no, si sois tres, ¿no? Eh, entonces, muchísimas veces en las etapas iniciales es más la voluntad y, y, y simplemente el, el, el saber que eso existe y que se va a crear no y, y el proceso que, que la estructura en sí. Nosotros, que normalmente invertimos en, en startups de mayor tamaño que, que estas que estás comentando ahora mismo sí, en eh, SID, sí que es verdad que nos metemos hasta la cocina, no te voy a engañar. Eh, hacemos due diligence de tecnología y producto porque, porque pensamos que la due diligence se suelen hacer normalmente son financieras de recursos humanos y tal que son importantes eh, pero para este tipo de compañía donde está el riesgo de verdad es en, en la parte de tecnología y producto y siempre las, las solemos estructurar eh, alrededor de como cuatro pilares ¿le llamamos que son eh, product management en el sentido eh, más amplio en el que pues el backlog, que comentaba Ignacio, eh, pero sobre todo, no tanto qué es lo que tiene el backlog, sino eh, cuál es tu proceso de priorización, o sea, por qué estás haciendo esto y no estás haciendo otra cosa, porque el ancho de banda de, del equipo es el, el, el recurso más, más escaso que tienen. ¿no? Eh, pues Product Management, eh, Business Intelligence, cuál es tu infraestructura, cuál es tu capa de visualización, estás modelando tu compañía con datos, cómo se relaciona con el Business Plan, un montón de cosas. Eh, luego hay una otra parte muy importante de equipo y delivery, o sea, quién es la persona del equipo, cómo piensas, cómo las retribuyes, cómo piensas crecer, eh, cuál es tu ciclo de desarrollo de producto, cómo consigues llevar las cosas a producción. Y luego una cuarta que es pura de tecnología, que la hace otro compañero también, Operating Partner en Kibo, Teo Ruiz, y que es puro de tecnología y que pues, mira escalabilidad, o sea, mira infraestructura, mira arquitectura, mira seguridad, mira un poco las cosas que te gustan a ti. Y, y todo esto desde el punto de vista de qué es lo que nos va a escalar post-inversión. O sea, primero, si hay algún drama, algo así deal breaker muy grave, eh, y luego qué es lo que nos va a escalar post-inversión, que es lo más interesante. Ayudar a la compañía también, darle un punto de vista externo y con un poco de benchmark de la industria de cuáles son las cosas que te deberían estar preocupando durante los próximos 6, 12, 18 meses, otra vez, a nivel producto ingeniero. Nosotros, bueno, para completar un poco la respuesta sin, sin enrollarme mucho, eh, también hacemos dudiliños de tecnología y de producto, pero a la hora de producto no miramos tanto lo que es el proceso en sí. O sea, miramos mucho, como he comentado antes, la visión, el, si tienen claro el posicionamiento, a quién van a vender, qué es lo que van a hacer en los próximos meses, o sea, como una estrategia. Y a nivel de proceso, por supuesto, si ya tienen algo en marcha, fenomenal. Si no, nosotros nos metemos mucho, hacemos muchos workshops con ellos para que entiendan, oye, que tienen que nombrar a una persona encargada de producto, cómo tiene que hacer el proceso de priorización, de establecimiento de roadmap, de tal, etc. Y ahí sí que nos metemos mucho a ayudarles, pero asumimos que muchos de ellos pues, han llegado ahí sin esos procesos o con unos procesos muy, muy, muy, muy básicos. ¿no? Y, y básicamente es eso. Solo, solo que no se me malinterprete, yo también soy de cosas básicas, simples, o sea, nada más, muy complejo. Que, que lo pillan. miremos no quiere decir que tenga que pillan. ser eso, o sea, cuanto más simple, mejor, totalmente de acuerdo. Eh, yo por mi parte, que yo he vivido el otro lado, bueno, me imagino que tú también has vivido el otro lado, pero yo viví el otro lado en Carto eh, y yo yo un fulano allí que, pues joder, tenía pinta de ser bastante listo el tío, Yo digo bastante listo y básicamente lo que preguntó eran cosas, estaba esperando preguntas a pillar, pero preguntó cosas bastante coherentes, ¿no? Que bueno teniendo en cuenta que él ya era ronda B, eh, que tamaño del equipo era más o menos grande, preguntó cosas del tipo que me parecen muy razonables tipo cuando tenéis que cambiar algo tenéis que tocar toda la arquitectura o una parte de la arquitectura, que quiere decir que más o menos el diseño está bien, que puede escalar, cómo tenemos dividido el equipo. Eh, yo no me había leído el paper de Spotify, con lo cual le dije pues en backend y frontend, eh, pero eh, también le dice, dice bastante un poco de cómo estás organizado, si estás organizado por producto, si estás organizado por tecnología, cosa que creo que también tiene bastante sentido. Y luego te hace preguntas del tipo proceso más desde el punto de vista técnico, por ejemplo, tienes un proceso de integración continua, tienes test, cómo es el proceso cuando algo falla en producción… No es que a nosotros nos fallase, ¿no? Porque no nos ha fallado nada, pero hay otra gente que sí que le falla. Eh, entonces, ¿cómo actúas cuando hay, un, cuando hay una debacle de ese, de ese tipo? Ese tipo de cosas que yo creo que, tienen, que, que tiene bastante sentido. Luego me enteré que ese hombre tiene un montón de papers y un montón de cosas y era bastante más puto amo de lo que yo pensaba. Que ya era bastante, ¿sabes? O sea que... A ver qué más cositas tenía yo por aquí. Eh, con respecto al pre... O sea, bueno, sí, en el momento en el que. Claro, aquí tengo una pregunta que es quizá un poco tricky, que es ¿qué peso le otorgáis al producto en vuestras decisiones de inversión? Porque, claro, diréis, joder, pues mucho, ¿no? Pero no la realidad es que muchos productos pivotan y terminan haciéndolo bien, lo cual quiere decir que el producto importa, bueno, relativamente, ¿no? O sea, qué peso le dais o cuánto de importante es para vosotros. Eh, con respecto a bueno tener un buen equipo etcétera etcétera o sea veis un producto y los que lo llevas unos paquetes y dices lo cogemos y lo reemplazamos cuando podamos y los bici los bici, hace, los bicis hacen eso eh. llegan y cuando no les gusta a alguien lo reemplazan y ya está son así son gente de ese tipo eh, pivotar también ¿no? pivotar el equipo <risa> exactamente de, venga fuera no, cuánto peso, qué peso le dais al producto cuánto de importante es para vosotros yo aquí voy a tirar de mi background en banca de inversión que lo primero que me enseñaron fue a mentir con decimales y voy a decir un 16,8 Ni más ni menos. No, a ver… O sea, es, poco. Exacto. A siguiente, Pedro. <risa> no, es muy, es muy difícil otorgar un peso porque, al final, eh, tú haces una evaluación en su conjunto. Las, las tesis de inversión y, y todas, todos, todos, todos los comités, tú vas punto por punto. El producto es una estación más de, de todo el proceso. Mi, mi recomendación ahí, o lo que yo he visto en este tiempo, es suele gustar más eh, propuestas como más equilibradas, o por lo menos en K, gusta más una pro que, oye, el producto es una maravilla pero el equipo es horroroso, o, o la tecnología es una maravilla pero no me gusta… Sole, solemos buscar en, en, en el diagrama de araña no más, más círculos que, que, que puntos. Entonces, en ese aspecto, el producto para nosotros es uno más. Como decía Pedro, nosotros tenemos nuestra tesis donde viene producto, tecnología, equipo, mercado, ¿no? referencias, bla, bla, bla, todo lo que hemos podido conseguir. Y luego ya con toda esa información la metemos en la coctelera y la convertimos en un booleano. ¿Quieres decir algo? Eh, sí, que, que mi respuesta sería que, que, no, que no lo sé, porque no sé dónde acaba el producto. Yo es que, como siempre, para mí todo es producto. Eh. Yo estoy contigo, eh. Para mí toda la empresa es producto. Los comerciales y todo eso, gente secundaria que está ahí. Los ingenieros. No, perdona. Eh, nosotros, eh, no te puedo decir un porcentaje de, de importancia del producto. O sea, lo que sí que es muy importante es la tecnología. Ahí sí. O sea, que la base tecnológica tenga mucho sentido. Y esa parte es un tercio, básicamente, de la inversión, por lo menos un 40%, por ahí. Y el producto efectivamente pivota. O sea, nosotros, por ejemplo, una de, de las inversiones mejores que tenemos es una empresa que se llama AlienVault, que es una empresa de ciberseguridad. Esa empresa pues, tiene una tecnología de bueno, seguridad de network, ¿no? surveillance y tal, no voy a contar el rollo porque es un, muy complicado. Pero bueno, ellos en mitad de camino, ya después incluso de la serie B, decidieron que el producto que vendían era muy complicado para empresas demasiado grandes, que eran muy petardas y que iban a empezar a vender a empresas medias… Unos licencias de 20.000 al año y que iban a hacer un producto súper facilito, que iban a quitar todo lo complicado, autoinstalable, no sé qué, no sé cuántos, pum, y de repente dieron el clavo, ¿no? Y empezaron a vender como churros. ¿no? Y dices que era un mal producto antes. No, la tecnología era estupenda. El producto pues, está enfocado a, un, a, un, a unos clientes que, por lo que sea, pues apreciaban unas cosas diferentes, el valor era diferente y, y ya está. O sea, no hay producto equivocado. O sea, se pivota y ya está. Pero si la tecnología tiene sentido y hay un, realmente un mercado para ello, pues se puede crear varios productos con esa tecnología y que funcionen todos. Esa es, es muy buena cuestión. Me ha a un poco el guión. Es muy buena cuestión porque, claro, aquí cuando llegas en, la, en una fase avanzada del producto, justamente lo que has dicho tú es, puedes elegir, hay una parte del producto que es la parte de cómo vendo este producto, que también es una parte importante, no, no solamente cómo lo construyo, sino cómo vendo y cómo ofrezco mi producto. Es Claro, ahí eh, me ha hecho mucha gracia lo que has dicho, es, estamos tirando a empresas súper grandes y decidimos tirar a empresas un poco, un poco más pequeñas. Que ahí es un poco la traducción que hago yo desde el otro lado es, el comercial está haciendo el roadmap versus la gente de producto está haciendo el roadmap. Es un poco la, la lectura muchas veces cuando vas a empresa grande, la empresa grande dirige tu roadmap mucho más que tú dirigir tu roadmap. Entonces, no sé, si, no sé cómo, cómo veis eso, ese, en las empresas, cómo veis ese, ese tema, que para mí es un tema que creo que es importante y creo que es, eh, decide mucho el futuro de una empresa. Como, bueno, sobre, a lo mejor k -Fan no, no tiene empresas tan grandes, pero. Pero bueno, en cualquier caso, ¿cómo, cómo veis ese tema de eh, cliente grande, cliente medio, cliente pequeño, B2B, B2C? Eso, eso era, era lo que yo intentaba decir cuando decía lo de voluntad o, o, o vocación de producto. Es decir, cuando, cuando el comercial venga o la gente de venta y diga, no, no, esto, hay, hay que incluir este feature. O hay que, si tú tienes una vocación de producto, ahí es donde van a aparecer tus, tus, tus fundamentos de decir, oye, esto vamos a seguir un proceso, ¿no? Eh, si tú no tienes, esa, si tú no tienes esa, esos, esos anclajes, vas a ser un, una veleta. Y te va a venir el comercial, o te va a venir la empresa grande, o te va a venir... Por eso nosotros solemos, eh, eh, cuando, cuando estamos evaluando haciendo la tesis de inversión, una de las cosas que miramos es, es son esos anclajes porque cuando... No sí, sino cuando, es una cuestión de tiempo. que Me da igual que sea una empresa grande, el comercial, o un socio, o otro inversor que le haya dicho a alguien que en Estados Unidos están haciendo otra cosa. Eh, la cantidad de, de fuerzas eh, disruptoras ¿no? que a las que vas a ser sometida la compañía es múltiple. Entonces, cuando eso pase, habrá gente que reaccionará de una manera y empezará a perseguir ambulancias, eh, habrá gente que reaccionará de otra manera y ahí es cuando esos anclajes y esa due diligence más eh, de fundamentos habrá tenido su valor. Pedro, ¿B2C o B2B? Pero me ha cambiado la pregunta, tenía preparado tu respuesta. Responde si lo hago la Dios, siguiente. esa o sea, también. Eh, no, o sea, B2C o B2B. Eh, parece que el, que el B2C es más importante mirar toda la parte de experiencia de usuario, ¿no? Y el, el B2B, que conoces muy bien, es más el. El, el, la guerra de features, o sea, si este equipo está preparado para toda la guerra de features y lo que comentabas antes que es muy interesante, que no es solo hay que hacer productos, sino que hay que saber empaquetar la propuesta de valor, encontrar a quién se lo va a vender y tal, lo que le llaman el product marketing, no confundir con adquisición, sino el product marketing, eh, pues yo, para mí esa es la, la diferencia, ¿no? Si te pone un poco ñoño, puedes decir que... B2C es un poco más eh, de corazón y B2B es un poco, un poco más de razón, ¿no? De alguna manera. <risa> <risa> Muy eh, buena. ¿Te ha gustado? Muy buena. Imagin bueno, pasamos ya a la, a la fase en la cual ya habéis invertido, ¿vale? Ya os ha gustado, veis que al futuro, la rueda ha pasado de la Due Diligence técnica el código está hecho un cristo, pues si no lo veis, ya sabéis, si K-Fan va, a ver vuestra startup, lo que tenéis que hacer es poner el código como un Cristo para que lo vea la Rui y diga, está bien. Que decir, han invertido el tiempo sí, donde tenían que invertirlo. Que puede ir mal. ¿eh? Exactamente. Puedes programar en PHP y todo, ¿sabes? Porque qué reís la hostia? Hay, un, hay una parte de una vez ya invertido, que es... ¿Cuánto ayudáis...? Bueno, eh, Rocío ya ha dicho un poco que el sistema nunca cable con... con procesos, etcétera, etcétera, que está muy bien. ¿Qué, ¿En qué otras cosas ayudáis a, a, en, en producto? Bueno, ¿En procesos o en qué tipo de cosas ayudáis a, a, al emprendedor? Porque claro, si yo, si yo invirtiese, yo estaría encima suyo todo el puto día, mirando a ver qué coño están haciendo, ¿sabes? Porque jodes mi dinero, ¿sabes? Bueno, no es vuestro dinero, pero tú me entiendes. Eh, ¿En qué les ayudáis? Eh, ¿Cuáles son los puntos flacos que soléis ver, etcétera, etcétera? Bueno, en esto siempre hay una tensión, lo que dices tú, también es muy injusto invertir en alguien, ¿no? Pero luego no dejarle hacer. Dicen, oye, que yo confío en ti, aquí tienes mi dinero porque creo que eres, ¿no? eres muy buen emprendedor y que vas a llevar, ese capitán del barco, pero dame el timón, gracias por venir, ¿no? Y ahora te voy a decir donde... Al final, si tú inviertes en... Nosotros siempre decimos que invertimos en las personas. Entonces es muy injusto invertir en las personas y digo, oye... Hasta aquí, bien hecho, ahora nos ocupamos nosotros. ¿eh? Pero siempre tienes esa tensión entre… Pero por otro lado tampoco le puedes decir «Bueno, pues nada, ya me avisas cuando haya que ir al notario». Eh, en ese punto intermedio, nosotros, por ejemplo, en, en, en K, nosotros usamos la figura del Operating Partner, que sería parecido a, a lo que comentaba Pedro, después de la inversión. Nosotros no tenemos Operating Partners que pues, se involucren en la parte de due, de due diligence, por un, un tema eh, conceptual nuestro, pero ya una vez invertido, cuando pasen estos, o más, cuando inviertes, siempre hay 45 50 días donde va a aparecer todo lo malo, que es todos los problemas que han empujado durante la due diligence, ¿no? Entonces, eh, eh, durante esos primeros 45 50 días, nosotros ya tenemos asumido que ahí es cuando van a. ¿Te acuerdas que te dije? Bueno, entonces van a, van a, van a empezar a aparecer. Cuando pase esa, un poco esa tempestad, nosotros lo que tenemos es primero, en nuestro caso, se le asigna a una persona que ya, oye, cada uno tenemos nuestra experiencia de producto y demás, intentamos aportar en lo que podamos. Pero aparte de eso, nosotros tenemos una red de colaboradores que ponemos a disposición de las participadas, porque claro, cada participada tiene, ¿no? pues lo que decías tú, si es B2C, pues la gente de producto es distinta que si es B2B, que si, que si es de network, que si es de una app, que si es... Entonces, nosotros, parte de nuestra labor como fondo es tener una especie de páginas amarillas, ¿no? De, de expertos eh, altamente incentivados para que la cosa acabe bien y, y esa, es, esa es la parte que ponemos a disposición de las participadas para intentar ayudar en las partes en las que ellas mismas se identifiquen que o nosotros que necesitan ayuda. Eh, muy parecido. Eh, la parte de Producto y Tecnología, eh, sin querer ser muy pushy de alguna manera, sino más… Eh, reactivamente, porque tampoco vas a, a empujarles que parezca que te quieran meter en la ejecución, ¿no? porque estamos hablando de Operating Partner por operativa, es eh, por ejecución, eh, pero recibimos y nos piden ayuda y ayudamos desde, como lo más heavy es meterte de interim en una compañía durante un tiempo, meterte de interim CTO, Cómo se metía Teo, meterte de product manager en una compañía, hasta necesito que entrevistes a, a estos perfiles porque, claro, como tú sabes eso Who Watch The Watchmen, quién pues quién entrevista al CTO, ¿no? O sea, eh, quién entrevista de tecnología al CTO, por ejemplo, pues ese tipo de cosas también también le, le ayudamos eh, un pro, un problema de producto, una discusión de producto, un workshop alrededor de una funcionalidad, un problema que quieren resolver. Cualquier cosa que, que pidan y que esté dentro del expertise que podamos ayudar honestamente, eh, echamos una mano. Nosotros yo diría que muy parecido a lo que dice Pedro, eh, no, no, intentamos no meternos mucho en la compañía. O sea, nosotros hemos invertido en un equipo y dejamos al equipo que ejecute. Eso sí, ponemos todos nuestros recursos a su disposición. O sea, al final queremos que nos vean como una extensión a su equipo que tiene conocimiento pues, en diferentes áreas, en marketing, en producto, en ventas, etc. Y les ayudamos sobre todo a poner procesos, a encontrar a la gente adecuada y a pensar estratégicamente en los problemas que vayan surgiendo. Y lo que queremos es una relación de, vamos, semanal o a diaria, lo que haga falta. O sea, por WhatsApp, oye, como, como un miembro más del equipo simplemente. Pero nunca nos metemos hasta el punto de vigilar qué es lo que están haciendo ni nada. O sea, si tenemos una compañía que a lo mejor lleva un mes que no nos ha dicho ni hola, ¿no? Pues, oye, nos tomamos un café, ¿qué, qué me cuentas? ¿Algo nuevo? ¿No? Sí, todo bien. Pero al final queremos que nos vean como compañeros. O sea, ¿cuánto, cuánto, habláis de, ¿Cuánto habláis de producto en los board? Cuando, cuando tienes el board cada tres meses o cada, cada X? ¿Cuánto habláis de producto? ¿Por qué, te, ¿Por qué te ríes, la Larru? Estaba pensando, con victoriano, tres horas. ¿no? De, <risa> de pero so, habla solo victoriano, ¿no? Claro, es que los boards con victoriano son tres tres o cuatro, dependiendo de, del tiempo que tengamos. de no Al final depende también de lo que decíamos, el estado de la compañía, el tipo de compañía y demás. Pero para nosotros el producto es muy importante, porque es que sin el producto, pues claro, ¿no? hablar de otras cosas es, es un poco paladí. Entonces, sobre todo al principio... Sí, pero lo, ojo porque de, de mi experiencia muchas veces... Se habla mucho más de otras cosas que realmente, por ejemplo, y esto es una opinión, para mí el, el equipo, el equipo de producto, o sea, no, la gente que compone el equipo de producto es como uno de los pilares fundamentales de una empresa. Es decir, que alguien, que un grupo de personas de tu equipo eh, se encabrone y te la líe parda, puede, puede tirar la empresa abajo en, abajo en función de cuál es el estado de la empresa, ¿no? Eh, entonces, claro, muchas veces creo que se habla demasiado de poco de ese tipo de cosas, ¿no? Porque dices, joder, si esto es para mí un pilar fundamental, repito, depende del estado de la empresa, pero es un pilar fundamental, debería hablarse mucho más de lo que realmente se habla. Tal vez a lo mejor mi experiencia no sea tan... Eh, a lo mejor no he tenido tanta experiencia con tantos, eh, con tantos boards, pero quiero decir que el, no se habla mucho de ese tema. Como mucho se habla, en mi experiencia, repito, de no el headcount, que se suele decir, no, a lo mejor es que necesitamos 15 personas más. Pues a ver dónde voy". vamos a mover el presupuesto, que es realmente de lo poquito que he visto, he visto hablar. Luego es suma estrategia, marketing, go to market, market fit y este tipo de cosas de tíos con corbata. A ver, nosotros, eh, doctor, bueno, cada fondo es diferente y obviamente cada consejo es diferente. No hay dos consejos iguales en dos compañías, así que, pero para nosotros el 80% es producto en eh, los consejos. O sea, todo el material se envía antes, todo lo que sea temas financieros, etcétera, se resuelve alguna duda si la hay, pero normalmente bueno, está bastante claro lo que envían. Y todo está alrededor del producto. Y cuando digo el producto, y me refiero para mí, cualquier decisión estratégica de, oye, país nuevo, eso es, ¿Cómo impli ¿qué implicaciones tiene el producto? ¿no? Eh, incorporación de no sé, nuevas funcionalidades, nuevas al final la empresa es el producto donde nosotros invertimos. Y normalmente son empresas que son monoproducto y ya sí, cuando crecen muchísimo, pues sí, efectivamente pueden tener dos, tres o cuatro, ¿no? pero... Desde luego, el momento de la inversión y los siguientes dos o tres años es monoproducto y solo se habla de producto. Y el producto, pues bueno, tiene muchas patas, ¿no? En cómo haces marketing del producto, cómo vendes el producto. ¿Cómo... Pero lo que más se centra uno es en el producto, desde luego. Bueno. Yo no he estado nunca en un board, ahora, ¿qué hago? No, no, pero mira, te voy a dar, voy a dar la visión de... Y invítale de... al próximo, hombre. Como te imaginas. Montamos uno rápido, ¿sabes? Montamos uno. Um, o sea, no es, no es nuestra labor como operating partner meterlo en el board de ninguna compañía, pero sí que es verdad que yo he visto cómo funciona Kibo desde el otro lado de la barrera, porque um, con esta medio Pan Talent, de hecho, conocemos a la gente de kivo tanto Teo como yo, porque nos invitaban a los Board a hablar de cosas de, de producto y, y, no, y nos peleábamos con ellos y discutíamos allí en, en los Board y de eso lo conocemos. O sea que, por experiencia, si vale ese ejemplo, en, en kivo se habla de producto de los Board y se discute y, y la verdad es que es muy productivo. ¿Qué KPIs de producto ponéis o miráis? ¿O consideráis importante? Mira, ya, ya que tengo yo el, el micro. Um, se modela la compañía entera, o sea, idealmente, a mí lo que más me gusta, y esto ya es un tema personal, pero que en, la, en muchas compañías que de equipo en las que estoy involucrado eh, intento que funcione así, modelas toda la compañía, pero el producto y la operación y tal, como en, en un solo vistazo, y eres capaz de, de que funcione eso como una máquina, a partir de cierta etapa de la compañía, si eres capaz de modelar, pues oye, es un, me lo invento, una... Un e-commerce, por ejemplo, sería como muy fácil, ¿no? Al final, le, de manera simplificada, le metes tráfico por un lado, hay un funnel de venta, luego tienes un porcentaje que se devuelve, una serie de margen, y al final acaba llegando a los ratios financieros, que son los que, pues, los que, los que más se ven, ¿no? Luego, eh, si todo eso lo acabas modelando, esos KPIs luego te sirven para... Esa manera de ver la compañía solo, o sea, a través de esos KPIs te sirven para moderar equipo, para poner objetivos a los quarters, para, para priorizar lo que tienes en el backlog. Sí, pero, ¿cuál pero son, de ¿cuál, qué, coger, qué, ¿qué cogerías? ¿De, cuál, qué, pero de, de, qué, de, ¿De qué empresa? ¿De producto para...? Quiero decir, general, de producto, no sé si a lo mejor... Mmm, dice páginas. páginas vistas, claramente. Páginas vistas, muy bien, usuarios <ríe> únicos. Y tasa de rebote, venga, siguiente. No, no, no. En, en, en concreto, eh, nosotros, como, de, de hecho, estamos cambiando ahora este proceso porque estamos, eh, también, también optimizamos nosotros. ¿no? Es un momento, el momento de, os, os cuento desde el otro lado, cuando llega y te dice, te, pon los KPI de producto de tu área, de tecnología lo que sea, y no sabes lo que es un KPI, entonces dices, hostia, pues pon, voy a poner, primero preguntas, lo, buscas en internet qué es un KPI, eh, vas a, llegas a la típica página web que te lo explica, y dices, esto está clarísimo, poner un número. Entonces pones un número a boleo que luego nunca actualizas y nunca miras y, nunca, y realmente no dice nada del, de, cómo de, bueno, cómo de cómo de bien te estás aproximando a tus objetivos. ¿no? Eh, entonces, por eso, por eso pregunto, es una pregunta totalmente... Nosotros teníamos esa, mi, parte de mi labor en el fondo es después, tú decías, después de la inversión, pues habitualmente a mí internamente me llaman el doctor datos, entonces le mandan un correo, siempre Jaime, que tiene mucha retranca, y le dice, te va a visitar el doctor datos. ¿No? Entonces yo llego ahí y, y, y el Doctor Datos, la reunión esta del Doctor Datos es pues, para eh, encargar los KPIs, ¿no? Lo que nos hemos dado cuenta después de, de inversiones es que es un momento un poco incómodo, pues, ah, que es un KPI? Y dices, quizá esto lo debería haber puesto la due diligence. ¿No? Entonces ahora nosotros, por eso te decía que hemos, hemos optimizado o hemos, ca hemos cambiado un poco el proceso, que esta reunión la tenemos antes de la inversión. Es decir, en el proceso de due diligence ahora, una parte de nuestra, de nuestra due diligence es, oye, ¿Qué KPIs me, me…? Y si la contestación es que es un KPI o espera que lo voy a googlear, bueno, pues ya, ya tenemos más información en vez de empujarlo a después de la inversión y darnos cuenta de que no de que, de que no, de, de que no no había KPIs, ¿no? Vais a pillar, ¿eh? Qué cabrones. Bueno, es sí, sí. que eh, mi background es académico, soy profesor, entonces eh, suspender va innato en mi naturaleza, ¿no? Qué cabrón. Va a ir a pillar siempre. Rocío, ¿qué pones vosotros o...? Nosotros, el tema de métricas es que varía muchísimo de una compañía a otra, pero siempre lo ponemos como por secciones, ¿no? pues unas para marketing específicas para ese departamento o esas personas, unas de producto, las de producto sobre todo, al final giran en torno a usabilidad, a ese tipo de cosas que, bueno, porque el resto de métricas casi todo se mide desde otro punto, ¿no? las ventas desde ventas, las de marketing desde marketing... Y al final, como bueno, como decía Pedro, es ver el flujo que funciona la compañía, ver los cuatro puntos que tienes que medir y luego poder optimizar esos puntos para que se venda más, eh, el producto sea más eficiente, se desarrolle mejor y más rápido, etcétera Pero varía muchísimo una compañía a otra. O sea, hay que mirar cada caso en particular. No sé cómo vamos de tiempo. Quizá molaría que la gente preguntase a que sí quiere preguntar, ¿no? También. Estaría muy bien. Ah, que tenemos tiempo reservado para preguntas y todo. Ahora, es que se, se me han quedado mis preguntas y por eso... Que, ¿Sabes cómo... Tú sabes cómo cuando el, el, can, el cantante no se acuerda de la letra y hacía así. Estoy... No, tenemos, tenemos, más, tenemos más preguntillas por aquí, sí. Eh, creo. Tenía aquí preguntas bastante divertidas, por ejemplo... Eh, no, es que algunos de estos no os veas. No vea. Cuidado, eh, cuidado. Algunos tipo... No sé quién me ha puesto esta pregunta. Dice, ¿por qué creéis que han tan poca gente con conocimiento de producto en los Venture Capital? No, no respondáis, dejarlo ahí. Yo lo sé. Eh, básicamente es un, tema, es un tema de tamaño. O sea, tú primero necesitas gente con otro tipo de, de conocimiento, probablemente en un fondo, antes de meter a gente de producto. Es como... Una vez en una charla aquí se dijo que, que si pudieses fichar tres personas para tu startup, ¿a quién ficharías? Y era una charla de Product Manager también o sea un Product Manager, ¿pero cómo, vas a fichar? O sea, ¿pero cómo vas a tener dentro de las tres primeras personas que ficha en una compañía un Product Manager? ¿no? pues ¿Cómo vas a tener entre el primer empleado de tu fondo alguien de producto cuando tiene muchas cosas? que van antes, no que sean más importantes, pero sí que van antes en, en, en, en, en relación a los perfiles. Por eso yo creo que los fondos más grandes de Europa, que son los que conozco un poquito más que los de Estados Unidos, tienen gente de, de producto full time internamente porque son más grandes, tienen un management fee que en absoluto es mayor y pueden permitirse más perfiles más variados para aportar más valor a todo el proceso. Yo te diría que hacemos un poquito de trampa, y siempre tiramos de la cartera. O sea, es decir, que no tenemos suficiente conocimiento de producto, pues cogemos a dos o tres product managers de otras empresas que funcionan bien y que vayan a hacer training a las otras. ¿no? Que no tenemos gente que sabe mucha tecnología, pues lo mismo. Cogemos, hacemos la a donde ponemos y luego cogemos a las de la cartera para que nos ayuden. Y así un poco en todos los sectores, o sea, vamos, en todas las áreas. Nosotros intentamos saber siempre un poco de todo, pero es imposible profundizar en, en todo. Es imposible. Yo me voy a defender con la estadística, como oh, el doctor Datos. Eh, ¿Cuál es el porcentaje de la población con conocimiento de producto y compáralo con el porcentaje de los fondos? O sea, es que eh, esto del producto, el BBVA está contratando a la gente de producto. O sea, habéis ser solo los fondos. No me consta. Eh, no, no encontraron a nadie y se fueron a por CTOs. Entonces, entonces ¿qué quiero decir que, que, que realmente es que esto está, es que está no está empezando, pero no, yo creo que aún hace falta. Eh, Pedro que a lo mejor pertenece a la primera generación de product managers de startups de éxito que luego o sea, que, es que aquí segunda, yo creo, más bien, como pues, segunda tercera, pero sí. Pero sí, que, que, poco, sí que, que Hace falta para que empiece a haber… si empieza a haber ahora ingenieros, ¿no? Eh, que, que deja que llegue. ¿eh? Eso sí que es rebajar, sí, ¿eh? es que <risa> bajo. <risa> Seguir quiero pivotar. Porque claro, aquí eh, tienes. Con, llega un momento en algunas empresas, si tenéis suerte. Porque las que llegan a eso es que, bueno, ya hay que decir que han tenido tienen cierta facturación, claro, en el cual el crecimiento va bien, va bien, va bien, va bien, pero no va tan tan bien como cabría esperar. ¿no? Y ves muchas empresas, y muchas de las grandes aquí en España lo han hecho, eh, han pivotado. Pero claro, mi duda surge es, cuando en ese board en el que se miran los números y dices, ostra esto no está cuadrando, o no está cuadrando todo lo que nos gustaría... Claro, tienes dos opciones, o seguir apretando donde estabas apretando, apretar más fuerte y cambiar un poco la estrategia, o pivotar y decir, vale, cojo el producto, me lo pivoto o me lo cambio e intento ir a, o un poquito más allá o mirar al otro lado. ¿Qué pensáis? No sé si, y cuando digo que pensáis, cuando habéis estado en esta situación, ¿qué habéis hecho? Yo voy a remitir otra vez a la. O sea, salvo que sea algo que tengas que hacer circunstancial, es decir, como compañía eh, me estoy quedando sin dinero y mejor que estar empujando estos seis meses, voy a probar esto. Que tengo, o sea, no sé, a no ser que sea algo que te venga muy empujado por las circunstancias, es otra vez Product Market Fit, ¿no? O sea, es si no estás obteniendo las señales que esperas en el camino que llevas y ya se te están empezando a agotar las ideas pues es el momento de, de probar otra cosa y ver si ahí empiezas a tener esas señales de que realmente tienes Product Market Fit. Una vez tienes Product Market Fit, en teoría no deberías hacer esos virajes tan grandes, o por lo menos esa es mi opinión. O sea, evidentemente siempre estás adaptándote, siempre estamos, como, como, como decía eh, Rocío antes, al final es la visión, tú tienes la visión y no tienes muy claro cómo vas a llegar allí. Pero cuanto más cerca estés de Product Market Fit, o cuanto más claro lo tengas, menos debería cambiar la cosa, en mi opinión. Menos dinero te gastas por el camino, eso sí. Yo, para completar un, un poco, eh, diría que a veces tienes un producto y lo que vas encontrando es el mercado para tu producto, a veces eh, ves un mercado muy claro y lo que intentas es ajustar el producto para que llegue a ese mercado, ¿no? Y no es como una decisión de un board que dices, oye, es que radicalmente vamos a cambiar algo y pff, giramos, ¿no? Siempre son giritos, vas haciendo así, tic, tic, tic, hasta que encuentres tu camino y luego efectivamente empezaste aquí y acabas ahí, pero el camino no ha sido un giro de 90 grados, ha sido uy, una serpentita, ¿no? Así. No es, no es tan radical. Por lo menos en, en nuestra experiencia, vamos. Y ahí son tan importantes los KPIs. ¿no? Eh, porque al final parece, si tú me dijeras, Ignacio, toma esa decisión hoy, en, en base supuesto teórico, claro, importa mucho. Eh, el razonamiento, ¿no? bueno, o sea, al final, eh, nosotros siempre... Yo, yo, mi, mi approach es, yo siempre le doy al emprendedor el beneficio de la duda, ¿no? Oye, ¿quieres pivotar? Pues cuéntame por qué, ¿no? Y dependiendo de la, de la historia, y, y hay gente que te cuenta literalmente historias, ¿no? Entonces, pues, o si lo argumenta con datos, y ahí es, por eso es tan importante eh, las métricas, etcétera, porque te va a permitir construir una narrativa mucho más sólida que es que pienso que, o es que eh, en Estados Unidos he leído un post ¿no? y hay que tirar por aquí. Claro, ahí mi visión, y también es bastante personal, es la de, claro, cuando tú estás tú ves el crecimiento, normalmente, si no hay crecimiento, pues obviamente está claro, tienes que cambiar, porque no hay tu tía. Bueno, y aún así no está tan claro, pero cuando ves crecimiento, no es lo que esperaba, pero hay crecimiento, claro… Ahí es un poco, tienes la, mucha gente dice, vale, pues cambio, cambia de mercado, o cambia mi producto para que sea, en vez de X sea Y, o coja un mercado más amplio, porque claro, siempre, siempre, siempre en un producto pues decir, cambia un mercado que tiene muchos más, que tiene mucho más millones de dólares ahí, quiere decir, mira, vas a Garner, y dice, este tiene tres veces más millones de dólares, y dices, perfecto, me cambio ese mercado, lo pivoto, y ahí meto el producto y voy a ganar tres veces más. Que obviamente es un error, ¿no? De, es un error pensar así, pero porque no necesariamente tienes que acapar un porcentaje del mercado, ¿no? Eh, claro, lo que yo digo es, cuando tú estás traccionando, claro, al principio la tracción, no puedes medir bien la tracción, no puedes decir, vale, ahora estoy traccionando, pero yo creo que si cambio voy a traccionar más, porque también, si sigues, puede que empiece, puede que la, al principio una exponencial es como un es lineal, en el fondo se parece a una lineal, entonces, claro, muchas veces el hecho de cambiar... Eh, Sí, pruebas una cosa nueva, pero tampoco sabías si el anterior te estaba funcionando. Sobre todo, eh, en una situación en la cual el emprendedor suele estar con mucha presión, precisamente por los KPIs, esos KPIs de, no, tengo que crecer un 15% mensual. Sea ese 15% mensual, lo que sea, o 20 o 10 o lo que sea. sí. <ríe> La sección traumas. Es sí, sección exactamente. Traumas, Esto es, es Alcohólicos Anónimos. Pero la realidad es que, ves, y no, bueno, no sé, Encarto también, Encarto también está muy, muy, muy, muy hasta arriba, y muy hasta arriba de trabajo, quiero decir. Y claro, te encuentras con una situación en la que no piensas con claridad y en general muchos emprendedores no piensan con claridad porque les ves hacer estupideces del tamaño de un elefante. Entonces, de ahí es un poco, claro, para mí el VC o la gente que está al borde, la gente que no tiene esa presión del día a día, que puede mirar con una perspectiva mucho mayor y puede decir, tranquilo niño, que esto estás viéndolo con un poco una perspectiva un poco un poco rara. ¿Pasamos a preguntas si os parece? O si queréis podéis hablar de... Sí que responder No, es decir, estaba no respondiendo pregunta. yo a ellos, ¿sabes? Sí. ¿No? Venga, dale caña. Buena respuesta, sí. No, sí, no, no había eh, Antes decíamos el board, ¿no? Nuestra labor en el board es hacer ese tipo de preguntas un poco de, oye, eh, incómodas o… o extra, intentar profundizar más y, y, y aislarnos un poco del día a día y de… Por eso también no es tan bueno estar en el día a día porque entonces pierdes esa perspectiva también, ¿no? Entonces, eh, nuestra labor como, como inversores, eh, aunque eh, muchísimas veces es simplemente, oye, respira. Respira... Eh, una de las cosas que nosotros, por ejemplo… Respira por, pero crece un 15. Exacto. Respira un, <risa> respira 10 segundos, ¿no? Y luego ya continúas. Y, y una de nuestras, una muchísimas veces, por eso, a nosotros, por ejemplo, no nos gusta nada cuando empieza la caja, ¿no? La asfixia de la caja, porque claro, las Se entra en una espiral de, de. conducir con las luces cortas. Pero es que es humano. Si tú no tienes caja en el banco, no te vas a poner a, a. No, yo creo que voy a cambiar el mundo. Si es que posiblemente el mes que viene no estés aquí, ¿no? Entonces, también ahí nosotros, nuestra labor, es, oye, pues proporcionar una cierta tranquilidad y una, una, una, una cierta confort en la ejecución para que tú puedas, tú como emprendedor, puedas elevar un poco las miras y usar un poco las luces largas, porque, claro, si no, es muy difícil llegar al final. Es otra cosa que si podéis preguntarla, porque a mí se ha quemado el tiempo, pero corto plazo versus largo plazo sería una buena pregunta. <risa> Preguntas por ahí. Eh, yo tengo una pregunta. Yo, cuando hablamos siempre de venture capital, a mí me suena un poco como que es un poco como la NASA o, o algún tipo de, de, de, de ciencia como extraña que es muy difícil de parametrizar. Y bueno, antes decía pues que ellos se fijan en tecnología, vosotros en producto, vosotros en las personas. Pero yo veo un poco esto de las venture capital con, con las empresas que empiezan un poco como casarse por carta, vale, con alguien. O que, o que las personas que están hablando son las abuelas entre sí. O sea, no, no hay como algo directo en lo, que, en lo que puedas ver, pues como cuando entra la policía en tu casa a las 4 de la mañana con un ariete y te pilla pues con la ropa... Bueno, es, es un ejemplo, ¿vale? Que, que lo que te vas a encontrar es totalmente distinto, porque al final están hablando, pues como digo yo, siempre los mayores, pero no están viendo cómo está funcionando día a día, etcétera, etcétera. Entonces, mí, mi pregunta es cómo conseguís eliminar ese ruido justo en la fase previa a la inversión. O sea, yo ya no entro después o, o cómo se hagan las reviews después o lo que sea, sino ese momento antes, ¿cómo conseguís eliminar ese ruido? ¿Cómo conseguís saber que estáis tomando la decisión correcta invirtiendo o no invirtiendo en esa, en esa empresa? No sé si entendido bueno, la nunca sabes si es la decisión o... correcta. Claro. Pero yo te diría que nosotros sí que intentamos conocer mucho al equipo antes de invertir. O sea, pasamos muchísimo tiempo con ellos, vamos a la empresa, estamos días, eh, pasamos, bueno, comemos con cada miembro del equipo, no les entrevistamos sino, oye, para conocernos, a ver qué tal, les preguntamos sus dudas, sus ansias, eh, cómo ven ellos el futuro, cómo no. Intentamos conocernos mucho para, efectivamente, cuando nos casemos, que no sea por carta, que sea realmente, oye, que haya ahí amor, ¿no? De verdad. Porque nosotros invertimos a largo plazo siempre, y de media estamos 7, 8 años en una empresa. Luego, la relación desde el principio tiene que ser buena. Y tenemos que conocernos, obviamente, ¿sí? vale. eh, Hola. Eh, bueno, nosotros llegamos el lunes de Silicon Valley y hemos estado allí tres meses y en base a producto. ¿Qué KPIs tenéis...? O sea, porque hemos visto una diferencia brutal entre lo que nos piden allí los fondos, lo que hemos aprendido allí en, la, en una aceleradora y lo que nos pedís aquí. Me refiero, ¿qué KPIs tenéis vosotros de cara a producto y de cara a estas rondas Sido, Presido? Porque allí, por ejemplo, tiran mucho más de engagement y aquí solo nos hablan de revenue. Y entonces ahí es como, que se utilice tu producto y ya veremos luego cómo monetizarlo o cómo sacarle el máximo beneficio. Nosotros, como yo he dicho antes, eh, miramos sobre todo engagement. En ese, a la hora de ver producto, sobre todo. Es que es lo único que hay. Normalmente al principio no hay otra cosa. Y el revenue, pues, oye, vendrá, ¿no? Si hay interés por, por la gente que habrán pagando, pero... Lo, lo decía un poco porque, por ejemplo, en una etapa tan inicial es imposible centrarte en tres métricas. En engagement, en, en revenue y atacar con poca gente a todas a la vez. Entonces es un poco complicado porque aquí cada uno te pide una cosa y es un poco difícil para tanto el equipo el saber pues, qué métrica tirar, tirar más hacia adelante y centrarte en ella. Bueno, y, y es que eso... Eh, yo siempre lo digo, eh, no, nosotros, y además muchas veces nosotros, incluso como inversores, uno tiene los emprendedores que se merece. Quiero decir, y, y, que si, si, yo llego, si yo llego a una empresa y, y el primer día empiezo, bueno, las ventas, pues tú qué vas a hacer, intentar centrarte en las ventas. Y hay muchísimas veces que con esa actitud vas a obtener el, el óptimo local y por obtener el óptimo local vas a perder el óptimo global. ¿No? Porque, pero, ¿Y cul la culpa de quién es? ¿Tuya? ¿Mía? ¿no? Yo, por ejemplo, y esto es una, una pelea que yo tengo internamente muchas veces dentro del fondo, que si tú aprietas muchísimo con las ventas... O sea, uno habitualmente cuando mide, suele obtener lo que mide. ¿no? O sea, si yo cojo un comercial y le pido nuevos contratos, pues lo más probable es que me traiga nuevos contratos, pero luego no me queje si me trae contratos eh, los que ha mentido o, ¿no? o, bueno, mentires, o ha alineado, ¿no? O ha, eh, eh, porque al final, tú cuando empiezas a medir… Por eso medir es tan peligroso, porque lo que tú mides suele ser lo que obtienes. Eh, entonces, tienes que aprender a, a qué quieres medir para obtenerlo. Por eso decíamos antes, cuando hablábamos de los KPIs, a mí, personalmente, lo que me suele gustar es que el emprendedor me diga sus KPIs, porque una, tú puedes saber mucho de una persona y de un emprendedor solo por lo que él mide, porque al final lo que tú mides es lo que tú consideras importante. Entonces, por ejemplo, ¿no? yo, yo muchísimas veces, cuando, cuando trabajaba, eh, lo, tú sabes mucho de un jefe por qué miden sus empleados. Mide las horas que están sentados en la silla, mide si llegan antes y se van después, mide eh, la cantidad de veces que dicen que sí al día o las cantidad de veces que dicen que no. Eh, dice mucho de una persona lo que mide. Entonces, tú también, como emprendedor, selecciona a tus inversores también. ¿No? Al final, esto, esto es un, una especie de marketplace. Eh, nosotros tenemos los emprendedores que nos merecéis y vosotros tenéis los inversores que os merecéis. ¿no? Entonces, cada uno… Eh, si yo si llego a una reunión, tengo un PowerPoint y el fulano de enfrente me dice «Bueno, entonces, ¿el MRR cómo, cuál es?» y Digo, Pues encantado de venir, ¿no? Y, y así eso nos hablamos en el futuro. Yo, yo creo, pues, por, por matizar solo una cosa, lo que yo te contestaría, si está en etapas muy iniciales, y enganchando un poco con la, con la charla junto a que o sea, ¿cuál es la hipótesis que estás probando ahora? O sea, sin saber exactamente cuál es la siguiente cosa que tienes que tachar de tu lista sobre la hipótesis que estás construyendo de tu producto, no podría decirte cuál, cuál es el KPI. Hola, eh, buenas tardes. Quería haceros dos preguntas. La primera es, cuando tienes una startup que está fundada con recursos propios, que va facturando, va teniendo tracción y demás, pero que si te das cuenta que tus competidores tienen todos rondas de un millón, un millón y pico, eh, ¿cuándo es el momento o con cuánto tiempo tienes que preparar una ronda eh, cuando sabes que te vas a quedar sin caja para, para seguir funcionando? ¿Son varios meses y...? Oh. ¿Cuánto, ¿Cuánto estimáis que es lo, lo recomendable para no ir pillado y o, o no verte en el último momento con un problema de caja cuando sabes que, que tienes posibilidades de levantar una ronda y de crecer? Yo diría que lo más seguro, para asegurarse, cuatro o seis meses con antelación. Por si acaso, puede ser que se cierre luego en un mes o dos, pero puede ser que estés cinco o seis meses porque esté el verano en medio, las Navidades, las fiestas, estén cerrando un nuevo fondo, estén invirtiendo en otras dos que justo están cerrando, nunca sabes qué puede pasar. Yo dejaría mínimo cuatro meses. Vale, estáis de acuerdo todos? A ver, eh, yo digo nueve y así luego la media, ¿no? Sale, sale siete y pico. Eh, Cuanto más tiempo... Voy a hacer una cosa de perogrullo, fase 060, de vez. Cuanto más tiempo, mejor. Gracias, Ignacio, gracias por haber venido. Ha cambiado la vida a la gente de la charla. Mi, mi experiencia, otra vez, porque yo, yo he sido emprendedor y no conseguí levantar nunca en una ronda, entonces al final decidí cruzar, cruzar la mesa, porque era la única manera de que las cosas salieran bien. Y, y el venture es el, el, es el negocio del sí. Yo a veces digo internamente, a ver cuándo decimos que no, porque incluso cuando decimos que no, nunca decimos que no. Siempre decimos eh, sí, pero ahora no. ¿no? O sea, siempre, porque es un negocio en el cual no ganas nada por decir que no. Tú vienes, tú vienes no, no voy a invertir, pero yo lo, en vez de decirte no, no vuelvas por aquí, porque, no, porque realmente no sé si vas a ser el próximo Snapchat, yo lo que te voy a decir es, ahora no, muchísimas gracias, nos vemos dentro de… ¿no? Entonces, realmente existe, en la industria, existe todo tipo de incentivos perversos para empujar las rondas al máximo posible. Primero, porque cuanto más, más se alargue el proceso de due diligence, más información gano yo, menos carta, ¿no? Y, y al final yo necesito… A mí me encantaría invertir de hoy para mañana, pero si invierto de hoy para mañana, el número de falsos positivos se me dispara y, y no hay fondo 2. Entonces, es un proceso en el cual el tiempo corre, no voy a decir a mi favor, pero eh, hay, una cierta, hay una cierta balanza entre información ganada, pero claro, a medida que pasa el tiempo, tú también… La caja baja y ya empiezas a gestionar la compañía de manera distinta. Por eso, mínimo, o sea, si, si, al final, después de todo esto, Ignacio, dime un número. Yo diría entre seis y nueve meses. Eh, yo sí que veo, más que es, que es que por cómo está montado esto, eh, hay todo tipo de incentivos para que se alargue el proceso. Cada vez contamos más gente más, con más eh, due diligence externas. Ahora ya las due diligence, ves todo, o sea, cada vez nos parecemos más a los médicos, que tienen todo tipo de pruebas solo para estar seguros ¿no? de que cuando la cosa estalle nadie te puede echar la culpa. Entonces, vas, vas, cada vez los procesos se dilatan más y, claro, tú te vas quedando sin caja y cuando tú te, y cuando tú te quedas sin caja, claro, entran otro, otro montón de personajes nuevos en escena que ya se aprovechan de la gente que no tiene caja eh, y entras en una dinámica muy perversa. Yo por eso siempre recomiendo entre seis y nueve meses. Yo, yo diría que, que hagas tú también tu due diligence de los fondos y empieces a intentar conocerlos cuanto antes. O sea, establecer una relación... Pues sí, si lo haces con... O sea, no creo que sea nunca negativo empezar a establecer una relación con varios fondos, que cuando llegue el momento estés bien preparado, sepas cuáles son los que a ti te interesan, puedes despertar e interés en varios, bueno, todas esas dinámicas. Muy bien, muchas gracias. La segunda pregunta es, todos hemos visto startups y especialmente últimamente en el mundo de las apps que empiezan con rondas eh, millonarias. Entonces, ¿qué opináis sobre eso y cómo... ¿Creéis que consiguen esas rondas eh, prácticamente con un producto recién lanzado sin métricas? Rondas de 5 millones y cosas así. E incluso superiores, hemos visto. Sí, te he si podéis responder rápido, guay, porque tenemos que ir cerrando, ¿vale? Gracias. <risa> A ver, eh, yo siempre lo mismo. Si has conseguido una ronda, pues bien, bienvenido sea. Eh, ojo, también... Y yo lo digo, eh, para que esto funcione, que, que, puede, que es una regla de perogrullo, ¿no? Pero habitualmente la gente pues, le gusta ver eh, que el dinero crece. ¿no? entonces Si tú levantas 5 para no diluir, te levantas a 20 y la cosa cuela, eh, que tú sepas que en el momento que has firmado, baja el contador del taxímetro y en la siguiente ronda estamos hablando de 35 o 40. Tú sabrás. Eh, con lo cual, muchas veces, levantar la primera ronda y es una cosa muy de emprendedor y muy humana, tú quieres levantar la primera ronda lo más grande posible y a la mayor valoración posible, Coño, no vas a hacerlo al revés. Pero lo que no sabes tú es que cuanto más valoración estés consiguiendo en esa ronda, más peso te estás poniendo en la mochila para… o sea, más estás apalancándote en que vas a ser capaz de pegar un salto triple mortal, que es genial si lo haces y todo el mundo aplaude, pero si no cuadras el salto y te desvías, al final cuanto más valoración y más dinero estás levantando inicialmente, más estás exigiéndote que esa voltereta sea perfecta. Y si luego te equivocas y sacas una pierna, se acabó el juego. Porque al final si tú has levantado 5 a 20 y al cabo y, y intentas seguir y, y la siguiente ronda ya tiene que ser a 30 y pico para que todo el mundo esté contento y, y si sigues sin tener, al final la gente se puede equivocar una vez, o, o sea, este sistema funciona, o sea, es muy difícil levantar eh, rondas muy grandes si no tienes las métricas o si no tienes el... Y al final la primera ronda todo el mundo te invita, a la primera copa todo el mundo te invita o es más fácil. Luego ya, a medida que van avanzando las rondas, la cosa se complica. Entonces, ¿qué, ¿qué se puede hacer? Oye, es lo bueno de la economía de mercado. Si alguien te lo da, tú lo coges y tal, bienvenido sea. Pero yo siempre cuando vengo a estos foros intento que, el, que los asistentes comprendan que hay muchas veces que celebráis y no sabéis que lo que estáis empezando es acabar un poco la tumba. Sí, sí, sí. Yo creo, o sea, totalmente en línea con eso, que tiene que dejar de ser hitos tan importantes las rondas y vamos a celebrar otra otra, otra serie de hitos. Engancha esto con tu pregunta: con, ¿has levantado 5 millones, pero con qué objetivo? O sea, ¿has visto una oportunidad clave de mercado y lo abres para abrir en un país? O sea, ¿qué, qué es lo que vas a hacer con eso? Y empezar a celebrar, ¿qué es lo que haces con esos 5 millones en vez de que se ve mucho ¿no? en, en la industria y, va, y vas a presentaciones y la gente presenta sus credenciales como compañía y presenta como el, el dinero que has levantado como la, como la más importante. No deberíamos ser, no deberían ser esos los hitos que celebrásemos como industria, sino, sino otros. Bueno, nos pasamos ya de tiempo. Muchísimas gracias Javi, Rocío, Pedro, Ignacio. Muchas gracias por haber compartido tanto con nosotros. Darle un fuerte aplauso!